Bienvenidos a, a este vídeo VLOG con V Hoy vamos a hablar de un tema que hace tiempo que me ronda y es el hecho de, de saber interpretar lo que es ON y lo que es OFF Me explico, hoy los comerciantes tienen un, un dilema que es que no han interpretado que una tienda online o que el mundo digital es eh, al final es un punto de venta más y digo que no lo he interpretado por dos, por dos motivos. El primero de todo es porque eh, les cuesta pensar que el, en, en su escaparate pasan gente por delante y punto. Y les cuesta pensar que abrir una tienda online o abrirse, en definitiva, en el mundo online, es que pase todo el mundo frente a su escaparate si quieren. El valor es extremadamente eh, positivo, puesto que tú no puedes controlar la gente que pasa por tu escaparate si quiere comprar o no quiere comprar en cambio tú en internet puedes perfectamente abrirte a todas las personas que puedan tener interés en tu producto en ese escaparate que es la red el punto 2 que me llama la atención y en el cual incido mucho en los e-commerce es en los comerciantes es que hay que tener en cuenta que hay dos tipos de comerciantes uno los que tienen heredado un negocio y no tienen valor como comerciante, porque no tienen, eh, no tienen esos, esas habilidades. Eh, quizás eh, ellos están circunstancialmente en un comercio porque tienen ese local por una renta baja, o porque tienen ese local y punto, y ahí hay que vivir. Y otro, los que entienden el comercio como detectar una necesidad y cubrirla. Eh, casualmente, en ese segundo tipo, es el que entiende mejor el mundo del comercio online, puesto que entiende que es un punto de venta magnífico, donde puede descubrir necesidades y donde puede efectivamente eh, detectarlas y suplirlas con su producto o servicio. Suele suceder que eh, cuando tengo un cliente que quiere poner un e-commerce, le tengo que explicar que la inversión que tiene que hacer en ese e-commerce, perdonad, es una inversión eh, que tiene que ser proporcional, como si fuera un punto de venta. No puedes gastarte 100 euros, 50 euros, 200 euros, porque tendrás resultados para 200 euros. Eh, luego es cuando uh, hago pensar a esa persona que quiere introducirse en ese mundo de los costes, del escándalo de costes que supone eh, una tienda de ladrillo. Estamos hablando de alquiler, 1.500, 2.000, 3.000... Estamos hablando de gastos de agua, de luz, de, pero sobre todo estamos hablando, hablando de gastos de personal. El coste de una persona mínimo son 2.000 euros. Ya, aunque reciba 1.000, luego hay los costes de un 30-40% de seguridad social, etcétera, etcétera. No me meto ahí. Haciendo estos números, y si tienes que contratar dos personas, los costes de un punto de venta de ladrillo ascienden aproximadamente, y perdonar que no sea tan exacto, a 6.000 euros al mes. Si abrimos un punto de venta online con la capacidad de vender a todo el mundo que tenga un interés en tu producto Yo jugaría con que la inversión fuera la mitad de esos 6.000 euros mensualmente Podríamos empezar a hablar de que un punto de venta funciona bien con esa inversión y tampoco tirarnos de la cabeza si no cubrimos esos costes puesto que muchas veces las tiendas abiertas esas de 6.000 tampoco los cubren cuando esa mentalidad de entender que tienes un escaparate con todo el mundo y entender que tienes que invertir igual que inviertes en tu punto de venta de piedra se enciende la chispa y tienes paciencia para alcanzar resultados luego es cuando suelen venir las buenas noticias espero que esta reflexión es una reflexión simplemente para que te ayude a entender que el mundo online es un escaparate al mundo donde puedes localizar a los que buscan tu producto o servicio y para entender que sin inversión siguiendo la máxima de Barnum que decía que sin promoción algo maravilloso sucede o sea nada yo afirmo siguiendo esa, esa frase de este magnífico empresario del 54 1800 es que sin inversión en e-commerce algo maravilloso sucede, que es nada. Un saludo de Juanjo Amengual, apúntate para seguir en este blog o en este podcast. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!